En la década de los 80 nació una película que exploraría nuevos territorios y se apartaría de la norma implantada en el cine del terror americano de los 80 una película llamada Hellraiser. En el debut cinematográfico en de 1987 de Clay Barker se inspira en un relato titulado The Hellborn Heart o El corazón del condenado. The Hellborn Heart es un relato corto de no más de 140 páginas publicado originalmente en 1986 como parte de la antología de los relatos terroríficos bajo el título The Night Vision Stream. Parker tenía muy claro desde el primer momento que esta historia giraría en torno a las relaciones entre personajes. La acción viene dada por las decisiones y acciones de los personajes, que se mueven en un entorno igualmente reducido, una casa señorial en el número 55 de la calle Ludovico, en Londres. Dicha casa actúa como un microcosmos personal en el que se desarrolla la historia principal y todos sus argumentos secundarios. La primera parte narra el rito de invocación de los cenobitas por parte de Frank Cotton, un personaje odioso y desarraigado, codicioso, incapaz de establecer ningún vínculo emocional o afectivo con nadie, debido a su nihilismo, egocentrismo y avaricia sin límites. Esa avaricia lo convierte en un personaje incapaz de formar parte de una comunidad o familia. En uno de sus numerosos viajes alrededor del mundo, buscando placeres con los que se su voraz apetito por experimentar nuevas sensaciones, Frank acaba por encontrar lo que supuestamente es la llave a una nueva dimensión del placer. Frank ha probado todo lo que la humanidad podía ofrecer, viviendo siempre al filo de la navaja, ganándose la vida a base de robo, sicariato, contrabando de drogas y saciando su insaciable búsqueda de placer con prostitutas. Toda una vida dedicada a la búsqueda y consumación del placer, y sin embargo, Frank necesita algo más, porque los placeres mundanos no son capaces de consumar su enfermizo apetito. Y ahí es donde entra Kircher, un guardián el cual a cambio de unos favores le entrega a Frank la configuración de Le Marchand también conocida como la configuración del lamento. La caja es en realidad un portal a de mundo de sensaciones y placeres, más allá de lo concebible por la limitada concepción humana. Pero para poder disfrutar de dichas sensaciones es necesario desentrañar los cabalísticos mecanismos que rigen el funcionamiento del artefacto y abrir la caja puzzle. En una habitación húmeda y sumisa en tinieblas, Fran pasará largas horas intentando abrir la caja creada por Le Marchand, un juguetero francés del siglo XVIII hasta que finalmente lo logra. Todo esto se explica de un modo más precipitado en la película a modo de prólogo. A partir de este momento la película sigue un camino distinto del antecedente literario. En la película, justo antes de resolver el enigma de la caja, Frank es inmovilizado por el dolor cuando unos garfios unidos a unas cadenas que parecen obedecer al líder de los cenobitas desgarrando su piel, arrancándosela para acto seguido arrojar al desollado desdichado al laberinto en donde será presa de las torturas concebidas por el ingeniero. En el libro se narra cómo los cenobitas entablan una conversación con Frank, y esta es parte en donde se explican cuestiones que en la película quedan al aire. Es una pena que en la película lo abordasen de un modo tan precipitado. Frank buscaba placer, los cenovitas iban a darle las llaves del placer, o eso creía Frank que su error, como él mismo comentó más adelante en la obra, fue no darse cuenta de que los cenobitas tenían una concepción distinta de lo que era el placer. Lo que para ellos era placer, para los humanos es sufrimiento llevado al extremo más insoportable e insufrible. Sin embargo, ambos términos placer y sufrimiento, como parece sugerir no solo el relato y la película, sino toda la mitología desarrollada a partir de dicha historia, están inequívocamente unidos. Ambos constituyen el anverso y el reverso de una misma realidad, como caras distintas en una misma moneda y que por lo tanto no pueden separarse. Fran llegaría a comprenderlo de la peor manera posible, sufriendo las inimaginables torturas concebidas en el infierno del que proceden los enovitas. Estos, en primer lugar, agudizan sus sentidos los cuales, al fin y al cabo, no son sino la llave para la experimentación sensorial, tanto del placer como del sufrimiento. De este modo, los sentidos de Frank tan atrofiados se vieron saturados por el exceso de información que no es posible soportar sin hacer peligrar nuestra propia cordura. Pero los cenobitas no habrían hecho más que empezar. Al cerrar los ojos, trabajaron con la información interna, no externa y le hicieron revivir experiencias y recuerdos del pasado de muy diversa índole. Aquello fue un constante bombardeo de información, tanto externa como interna, yendo y viniendo sin cesar, sin concederle un solo instante de respiro. Otro aspecto que no aparece en la película y que sin embargo es tremendamente importante para comprender lo que ocurrirá más adelante, cuando un humano es llevado al infierno de leviatán, solo puede escapar si antes ha dejado en su plano algún rastro alguna esencia de su corporeidad, los cuales actúan de llave que permite el tránsito del infierno al plano del que fue tomado. Cuando toda aquella tortura pareció haber concluido, los cenovitas le indican que en realidad su sufrimiento no ha hecho más que empezar, ya que todo aquello no habría sido más que una preparación sensorial para lo que esto le tenían reservado. De este modo, Frank es llevado al infierno, en donde no solo será desollado tal como se ve en la película, sino que su mismo cuerpo será reconfigurado mediante interminables sesiones de tortura en las máquinas diseñadas a tal efecto por el ingeniero. La relación entre Julia y Rory está muy fielmente reflejada en la película. Rory es un hombre débil, infantil, cariñoso, sensible del amor, cariño y que ama a su mujer por encima de todo. Por otro lado, Julia interpreta a una excelente Clark Higgins, es una mujer insatisfecha, en cierto modo igual que Frank, y ciertamente el personaje más complejo de toda la obra. Julia se vio atraída por Frank un hombre que es completamente distinto a Rory, un hombre que busca la aventura y el riesgo y no la estabilidad familiar. Aquí entra Kirsty, amiga de Rory, por el que siente probablemente algo más que amistad y que en la película, sin embargo, es presentada como la hija de Rory, en lo que supone otro interesante punto de divergencia con respecto al relato cualquier caso, Kirsty sí captará las señales que evidencian el lado oscuro de Julia, a la cual Frank le pedirá sangre para poder encarnarse de nuevo en su cuerpo humano, y será Kirsty la que hará lo que Rory debería haber hecho. Kirsty empieza a sospechar, aunque al principio sus sospechas se reducen a la infidelidad de Julia y no a su complicidad en el triple asesinato y en una conspiración para traer a Frank de nuevo al plano de los vivos. El plan de Frank, por otro lado, es el de reemplazar a Rory, usurpar su puesto y quedarse con Julia. Ya ha aprendido el precio que ha tenido que pagar por su búsqueda del hedonismo más exacerbado, y su deseo es volver a ceñirse a los límites del plano mundano. El mensaje de esta obra es por tanto claro, cuidado con lo que deseas, porque la búsqueda de algo que se desconoce puede acabar de un modo imprevisto e igualmente trágico. Cuando Kirsty se cuela en la casa para inspeccionar y descubre el amasijo de carne y músculos que es Frank, succionando la esencia de una de sus víctimas, consigue escapar, no sin antes robarle a Frank la caja puzzle. y conmocionada es llevada a un hospital. En el hospital, Kirsty, igual que en la película, resolverá la configuración de la mente. Y nuevamente, al resolver el puzzle de la caja, volverán a aparecer los cenobitas. Al igual que en la película, Kirsty hará un trato con ellos. Ella los llevará ante Frank el cual había osado huir del infierno si la dejaba marchar a ella. En la película se ve como Kirsty se adentra en los pasadizos del infierno y es perseguida por una bestia parecida a un escorpión, el ingeniero. Kirstie consigue finalmente que Frank confiese su usurpación de la piel de Rory. Frank mata a Rory y le roba la piel, haciéndose pasar por él, tal y como puede verse también en la película. Y al igual que en el libro, Kirstie le habrá confesar su verdadera identidad cuando éste iba dispuesto a matarla provocando una nueva aparición de los cenovitas, los cuales volverán a apresarlo y desollarlo y arrastrarlo a su infierno delirante. La frase final pronunciada en la película por Frank, bajo la piel de Larry, antes de morir, hizo su web en referencia a las lágrimas vertidas por Jesús frente a la tumba de Lázaro, fueron improvisadas por el actor Andrew Robinson, y a partir de entonces la película vuelve a distanciarse del relato. Los cenobitas no atacan inexplicablemente a Cristo, como sucede en la decepcionante recta final de la película, y ella no les expulsa al infierno con la ayuda de la configuración de Lemarchand. Más bien, son los mismos cenobitas los que se regresan a modo propio a su nuevo mundo de desconsuelo y pesadumbre. Con su presa, la casa no se derrumba tampoco al final. En la película, Kirstie encuentra un guardián de la caja, el cual recupera la configuración del lamento de entre unos escombros para transformarse en un dragón de huesos y llevar así la caja a otro explorador de emociones prohibidas, más carne fresca para el dios Leviatán y su orden de Gash. En el libro, por el contrario, Kirsty se encuentra con el ingeniero, primero dentro de la casa vestido con el traje de novia de Julia y con la cabeza de esta en su regazo. Julia implora a Kirstie que le ayude, pero obviamente Kirstie nada puede hacer. Cuando sale de la casa y se aleja lo más posible de Alguien choca con ella. Kirsty se da la vuelta para ver al que le ha golpeado y descubre una criatura con la cabeza ígnea, el cual ha aprovechado el contacto para darle la caja. En definitiva, podemos afirmar que Hellraiser es una muy fiel y acertada adaptación de Hellbound Heart. si bien en el texto original, Parker puede permitirse ahondar y explorar un poco más en ciertos aspectos relacionados con la mitología, a pesar de algunas modificaciones insustanciales carentes de mayor relevancia. A raíz de la saga de películas de Hellraiser y su libro, se originó una especie de mitología barqueriana y una cosmogonía hellraiseriana que se desvincula de las convenciones mitológico-religiosas propias de nuestra cultura. En encontramos el orden y encontramos el caos, representados en deidades o criaturas inmortales. Sin embargo, el dios del infierno, Leviatán, no representa el caos, como suele ser habitual en tantas y tantas novelas de índole fantástica escritas en occidente. Todo lo contrario, Leviatán se erige como representante, portador del orden, entendido dicho orden en términos totalitarios, absolutistas, en donde cualquier intento de discrepancia, de diversidad, en definitiva de caos, sería exterminado. El dios Leviatán aparece representado como un gigantesco diamante. Una figura de formas geométricas precisas y homogéneas. El caos está representado en los seres humanos, de formas complejas e imperfectas, víctimas de sus emociones e instintos. El objetivo de Leviatán y su religión será, por lo tanto, implantar algo de orden en nuestro caos, torturando, reconfigurando la carne hasta imponerle su retorcido y enfermizo sentido del orden y la estructura. La primera película dirigida y escrita por Clive Barker sirvió de representación de la mitología al introducir por primera vez a los cuatro cenovitas principales, Pinhead, Butterball, Chatterer, y la denominada, a falta de un nombre más creativo, mujer cenobita El término cenobita deriva de los vocablos griegos korbok, que significa común, y gyok, que significa vida. De esta manera, la palabra cenobita hace referencia a la vida en común, o vida comunitaria, y se utiliza especialmente en un contexto religioso. Así la palabra xenobio refiere a un grupo de monjes viviendo en comunidad, y en la Edad Media existió una tradición monástica que enfatizaba la vida en común, y denominada Movimiento cenovítico. Los cenovitas son ángeles experimentados en los más altos alcances del placer, o en el contexto humano, sufrimiento. Los cenovitas sirven como metóforos de nuestros miedos instintivos más ocultos, lo cual explica la curiosa y malsana fascinación que provocan en mucha gente, ya que siempre nos sentimos atraídos por aquello que más tememos. Dicha obsesión se convierte en una de las señas de identidad del terror según Barker, y el origen de la misma puede muy bien estar relacionado con la fascinación que el escritor sentía de niño por un libro de anatomía. Cada cenobita en sí mismo es una celebración macabra y grotesca del amor repulsivo y dantesco. El objetivo de la orden de los cenobitas, también denominada Degash, es conseguir nuevas almas para su dios, nuevos soldados para su ejército, pero no pueden salir de su dimensión si no son convocados, y para tal efecto, fueron creadas las cajas puzzle para permitirles cruzar el cisma entre el mundo de los mortales y el suyo propio. Una vez convocados no podrán volver a sellar dicho cisma, a menos que arrastren al infierno con ellos a la persona que los convocó. Una vez de vuelta, los cenobitas torturarán a la víctima utilizando las máquinas creadas para tal efecto por el ingeniero. Sin embargo, lo trágico y paradójico de estas criaturas es que ellos también fueron, una vez, humanos. Y de todos ellos, el hijo predilecto de Leviatán, el llamado a liderar sus huestes infernales, no es otro sino Pinge. Pinge es un emisario infernal que obedece a una causa de proporciones épicas, captar almas y abanderar la causa de su dios contra el caos de la humanidad. Pinge es un espíritu infernal con un propósito, pero encerrado en un cuerpo mortal, esta comunión maldita provocará más de un conflicto al personaje a lo largo de la saga. Pinger llegará incluso a rebelarse contra su señor e intentar sembrar el terror en la tierra, cualmecido mesías maléfico y sacerdote de su propia y distorsionada religión. Su nombre real era el Capitán Elliot Spencer, veterano de la Primera Guerra Mundial, conflicto que deterioró su frágil cordura y lo sumió en un hastío tal que lo llevó a la búsqueda de nuevas sensaciones y placeres que pudieran satisfacer un anhelo que ni el sexo, ni el alcohol, ni las drogas podían consumar del todo. Esta búsqueda lo el mundo de las artes oscuras y la magia negra, hasta que como puede verse al inicio de Hellbound, un buen día cayó en sus manos en un mercado indio una de las cajas puzzles creadas por le Marchand en el siglo XVIII. Alentado por sus deseos no consumados, por su frágil y marchita cordura y por su odio hacia el mundo que tantos horrores le había mostrado, el capitán logró desentrañar los misterios de la caja e invocar a los cenobitas, desatando un horror mayor, esta vez no de su mundo, sino de otro que su alter ego demoníaco estaría llamado a liderar, como hijo predilecto de su dios leviatánico. Su cuerpo mortal se fundió con el espíritu de Zipetotec, y así nació Vingel. En definitiva, la perdición personificada y el enemigo más poderoso e misericordia de la humanidad armado con sus cadenas rematadas en puntiagudos garfios, siempre dispuesto a rajar la piel. Pinhead, que realmente no era sino un personaje secundario con poca presencia en la historia, se había convertido por méritos propios en un nuevo icono de cine del terror, interpretado genialmente en la saga original de películas por el actor Doug Bradley. Antes de irnos, si te gusta el terror y las cripopastas, les recomiendo el brutal canal de Alex y Kraft, para que sientan el verdadero terror con sus historias. Recuerda también suscribirte a este canal, activar la campanita y darle like, comparte este video y comenta si tienes un martillo por estos clavos, o si quieres que continúe con el